El programa Internet para Educar nace, digamos, se genera principalmente en el año 2009 como proyecto general y empieza a ejecutarse realmente con llegada de equipos y acciones específicas a partir de marzo del 2010 aproximadamente. De escuelas primarias de la provincia, escuelas de educación inicial, los jardines de infantes y uh, todo lo que se denomina educación de adultos, ¿sí? que eran justamente tres áreas que no estaban cubiertas por ninguno de los programas ni nacionales o uh, provinciales previos. Uh, dos, tres áreas, la primera es, bueno, quizás la más visible y la más superficial, que es la llegada de los equipos, uh, luego toda una, una red a nivel provincial destinada a asegurar la conectividad de las instituciones destinatarias del programa. Y finalmente el componente de capacitación que prevé justamente asegurar las acciones que lleven al uso correcto de todos los equipamientos dentro de lo que pedagógicamente se espera como resultado en el programa. El programa en sí es la dotación de laboratorios móviles en función de la matrícula que tenga el curso más numeroso y de la preexistencia de equipos en la escuela. Entonces, eso genera diferentes aplicaciones de acuerdo al tipo de institución, en el caso de los jardines de infantes. Ahí se trabaja directamente con laboratorios móviles de 5 netbooks para integrar lo que se denominó el rinconcito tecnológico móvil en cada una de las escuelas. Que nosotros estamos tratando de detectar justamente cómo funciona el modelo en sí. ¿Sí? Estamos pensando en un modelo que va a estar rotando por diferentes aulas, lo cual está empezando a, a descentralizar lo que es el espacio del aula y creo que ahí es donde se están empezando a ver justamente los primeros resultados. ¿sí? No, eh, no seguir asociados al espacio físico que es el aula, sino esta necesidad de empezar a provocar desplazamientos y que juntamente con estos desplazamientos tengo que empezar a eh, a ver, es una mirada didáctica y pedagógica diferente ¿sí? hay, hay construcción de conocimiento que se le empieza a concebir de otra forma y eso está llevando mucho a replantear rol del alumno y rol del docente sí. Eh, rol del alumno en esto de que muchas veces son los alumnos los más demandantes y los más partícipes y hasta casi los conceptores de algunos proyectos dentro de las escuelas y ahí es donde se invierte por ahí algunos roles en donde realmente son los docentes los que terminan siendo, bueno, esto que se dice, el docente guía, el docente tutor, el docente que eh, interviene para satisfacer una necesidad puntual en los alumnos, ¿sí? El programa es relativamente nuevo, lo que estamos haciendo es, a diferencia por ahí de, otras, de otros proyectos, es empezar a trabajar focalizando en experiencias que ya sabemos que se están desarrollando, haciendo capacitación en lo que se pueda, pero intentando hacer más acompañamiento que capacitación.